Agoblossi se encuentra en Accra, la capital del estado africano de Ghana, una zona en la que el mapa virtual de Google denomina vertedero de basura digital. Y lo hace porque Agoblossi ha sido hasta hace muy poco uno de los principales lugares del planeta donde van a parar los dispositivos que en los países enriquecidos desechan. Ordenadores, teléfonos móviles, cables y un largo etcétera. Y aunque entrado en fase de desmantelamiento por parte de las autoridades, siempre quedará como un ejemplo de la tragedia del descontrol de la basura electrónica. Un desmantelamiento que ha generado la aparición de otros muchos microvertederos en otros lugares de la ciudad, pues los desechos electrónicos continúan llegando al país. En este tipo de vertederos, donde se realiza un reciclaje informal de la basura electrónica, el fuego desempeña un papel principal, ya que gracias a él las materias primas se extraen de los plásticos. Los trabajadores acceden a recursos reutilizables como el hierro, el aluminio y el cobre valiéndose de los medios más rudimentarios y sin utilizar ningún tipo de protección, rompiendo los dispositivos o quemándolos. El humo venenoso que se genera con estas fogatas se eleva en el aire y penetra en el cuerpo de las personas que se ganan la vida en este gigantesco vertedero. Los trabajadores de estos vertederos sufren enfermedades y dolencias cutáneas, pero el mayor problema aquí son las enfermedades respiratorias debido a la alta contaminación de la zona. Las personas que trabajan en el vertedero no pueden hacer nada para cambiar su situación, ya que necesitan dinero para subsistir. Sin embargo, el impacto medioambiental del vertedero no para aquí, sino que la contaminación también entra en la cadena alimentaria. El lugar donde se ubicaba el vertedero de Agoblosi, Alojaba uno de los mercados de alimentos más grandes de Acra. Además, era habitual observar ganado deambulando libremente y pastando en el vertedero, el cual contiene productos químicos muy peligrosos para la salud. En 2013, la Organización de Protección Medioambiental Blacksmith declaró a Hwobloshi como uno de los lugares más contaminados del planeta, donde vivían cerca de 6.000 mujeres, hombres y niños en cobertizos rudimentarios hechos de chapa y tablas. No obstante, se estima que cerca de 80.000 personas subsistían gracias a este vertedero. Estas personas representan los habitantes más pobres de Acra, procedentes muchos de ellos de regiones del norte de Ghana y países vecinos como Níger, Mali y Costa de Marfil. Ghana importa alrededor de 150.000 toneladas de productos electrónicos de segunda mano al año, según un estudio coordinado a través del Convenio de Basilea. El Convenio de Basilea se trata de un tratado internacional que desde el año 1989 prohíbe a los países ricos trasladar de manera no autorizada sus derechos electrónicos a países empobrecidos. Sin embargo, es de suponer que el número de toneladas importadas a Ghana sea superior que el que figura en datos oficiales debido al comercio ilegal de basura electrónica. Resulta mucho más barato trasladar basura electrónica a estos países que establecer un reciclaje correcto en los países exportadores, debido a que este tipo de basura contiene sustancias tóxicas que exigen un tratamiento determinado. El vertedero de Agboblosi ha sido el resultado de la incesante demanda mundial de productos electrónicos. Según las Naciones Unidas, cerca de 50 millones de toneladas de dispositivos son desechadas cada año y se espera que esta cifra se duplique para el año 2050. De toda la basura electrónica generada únicamente, en torno al 20% es reciclada adecuadamente. ¿Dónde va a parar el 80% restante? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como consumidores? ¿Podemos cambiar esta situación?